Cuando aprendemos una palabra nueva en inglés, tenemos que saber qué significa y cómo se escribe. Pero también, muy importante, tenemos que saber cómo suena. Es necesario para que haya comunicación. Si nosotros decimos la palabra de un modo que no es el correcto, no nos van a entender. No va a haber comunicación. Una herramienta para averiguar cómo suena una palabra es la página Two Phonetics. Escribimos en el buscador Two Phonetics. Hacemos clic en la página y vemos que aparece un cuadro azul, un cuadro blanco con borde azul, donde tendríamos que escribir la palabra o palabras cuyo sonido queremos averiguar. Vamos a escribir aquí leches. Y habría que darle al botón Show Transcription. Podemos elegir, antes de darle al botón, podemos elegir entre dos acentos, acento británico o acento americano. Elegimos el británico y le damos al botón Show Transcription. Bajando en la página encontraremos la transcripción fonética. La, transcri la transcripción fonética son símbolos que representan sonidos. Si no sabemos leer esos símbolos todavía, tenemos la opción de darle al play y escuchar cómo se dice la palabra. Podemos poner mmm, varias personas. Eh, puede ser un abuelo o una abuela. Let's see how grandma says it. Vamos a ver cómo lo dice la abuela. O el abuelo para una nueva palabra, volveríamos al recuadro blanco y escribiríamos otra palabra, y ahora os toca a vosotros utilizarlo.